Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy tampoco me ha dado tiempo a terminar el vídeo que quería subir porque la verdad es que es bastante largo y tiene bastante información, he ido recopilando pues esa información que a mí me interesaba sobre vehículos eléctricos y bueno, este es uno de los vídeos que va a aparecer en, en el vídeo de, de mañana y espero que os resulte interesante, intentaré tenerlo cuanto antes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!